amigos, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Este debate que emitimos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 AM, en la ciudad de Medellín. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde la Atanasio Girardot. Y los domingos en vivo y en directo por Teleantioquia TV en grande. Bueno, la jornada del fútbol para los equipos antioqueños, supremamente apretada. Hoy Medellín cayó en la ciudad de Pasto un gol por cero. En el minuto del cierre, en el minuto final, perdió el partido lamentablemente. El otro equipo de la casa, el Atlético Nacional, hoy derrotó uno por cero a Petrolera. Y cayó Río Negro, echaron al técnico, pero sigue perdiendo. El Río Negro con Jaguares perdió dos goles por cero. Mañana juega el Envigado frente al equipo de Once Caldas. Así que mañana Once Caldas en Vigado será el partido del día de mañana. Por hoy vamos a hablar de la jornada, de lo que pasó con nuestros equipos, donde Nacional ganó 1-0 en un juego eh, apretado, complicadísimo para Atlético Nacional, ante un petrolera, que ha sido de lo, el, el peor equipo de petrolera que ha venido a jugar aquí. Muy discreto Sin embargo Nacional se complicó Un hombre que fue bastante criticado El señor Omar Duarte Fue el que le dio el gol Y el triunfo Atlético Nacional Para que en este momento Esté respirando ahí con 18 puntos Se acerca el final Y Medellín está Con la soga al cuello Prácticamente No tiene Medellín Margen de error O gana o queda eliminado Casi que todos los partidos los Tienen que ganar Incluyendo el clásico Bueno Pero de estos temas Vamos a hablar en algunos momentos Quiero decirle Que entre las personas Que marquen nuestra línea 233-3903 232-3903 es la línea ahora ¿Seguro? Bueno Y mil Y el 018051 5015 Son las líneas Que tenemos habilitadas Para que se comuniquen con nosotros y participen de los premios y desde luego la pregunta que tenemos de Rafa Gol Pensando en Grande para todos los oyentes 232 no, 3903 y 01 8051 5015 50, en las líneas que tenemos habilitadas esta noche bueno y también les quiero decir que entre las personas que llamen aquí tenemos los premios que vamos a estar sorteando a nombre de Fun Funcron ah no no ¿cuál es? es ese bueno entonces vamos a rectificar ahí con los televidentes, les quiero decir que la línea es esta, 232-4604, 236 45 borren el 232-3908, s 9 nuevo, 236-232-4604, me lo colocan en pantalla, ahí, esa es, para que nos marquen y 018-051-5015, para que participen, aquí están los premios que estaremos entregando esta noche con Funcron premios para los hinchas de Nacional, para los hinchas del Medellín. Bueno, y ahora sí, nos vamos, nos vamos, vamos con el hombre que va a monitorear el chat, va a interactuar con todos los cibernautas, está ahí con la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. ...y nos va a decir de una vez cómo vio a Nacional, cómo vio al Medellín... ...Don Elkin Labo, buenas noches... Hola Don Bienvenido. Rafa Gol, muchas gracias hombre... ...el saludo muy cordial para todos los televidentes... ...mis compañeros de la mesa... ...para el mejor gol de Colombia y ustedes internautas... ...la pregunta pensando en grande con Rafa Gol... ...solo tres equipos colombianos... ...han estado en finales de la Copa Sudamericana... ...uno de la tierra... ...y el de la tierra el de Antioquia ha estado tres veces... Otro de la capital de la República, donde qué barbaridad, fue campeón de la suramericana. Y echen o joda otro de la costa norte de Colombia. ¿Quieren más pistas? No, con eso tienen, señoras y señores. De los equipos antioqueños, ¿qué estaremos pagando en Antioquia, hombre? La mejor afición que hay en Colombia es la del departamento de Antioquia. Y unos partidos en el trámite horribles. Primero, el Deportivo Independiente Medellín pierde por falta de concentración en, en los últimos minutos. Y porque el técnico hoy Ricardo Calle no hizo el cambio de Arboleda, Medellín necesita manejo en los últimos minutos del partido, necesitaba Arboleda alguien que toque el balón, porque si usted no puede ganar en el fútbol por lo menos que no pierda. Y esa falta de concentración hizo que Medellín perdiera ya terminando el compromiso en el último suspiro ante el Deportivo Pasto, yo muy complicada la clasificación del Medellín. Y sobre todo porque don Raúl Giraldo, el máximo accionista ha advertido, me contaron me contó un pajarito, que no va a contratar nuevo técnico hasta que no empiece el campeonato nuevo. Muy mala decisión. ¿Qué? De porque, bueno. señoras y señores, a esta altura el campeonato, esas papas calientes que tiene Medellín en el campeonato, no las toma nadie. Pregúntenle a un Leonel, me atrevo a decir. Es más, ya limaron a Aspérez a Leonel y don Raúl, y lo dije el viernes en el programa de televisión. Así que me gustaría que llegase. Es que es el técnico más ganador de Independiente Medellín. Del equipo Atlético Nacional, señoras y señores, el cuadro verdolaga con un mal primer tiempo, un aceptable segundo. Pues yo diría que se dio lo urgente por encima de lo importante. Lo urgente era ganar. Anotación de Omar Duarte. Yo le he dado varilla a Duarte. Aquí no me voy a acomodar, aquí no voy a utilizar la reclinomática. Porque venía desperdiciando una cantidad de opciones. Pero ¿qué le abono al jugador que está ahí? Y por lo menos se le dio hoy y ese gol le dio la victoria al equipo Atlético Nacional ante un rival muy liviano, don Rafa Gol, que pudo haber marcado por lo menos dos goles en el primer tiempo ante malas entregas de los de Atlético Nacional. Pero si Nacional sigue jugando tan mal, no va a clasificar a los ocho de Colombia. Hoy se dio porque está un rival muy liviano. ¡Qué tristeza! ¿Qué estamos pagando en Antioquia con estos equipos y con la mejor afición del país? Señoras y señores, este es el superdebate, una frase que no la ha dicho nadie. Gócense el superdebate. Bueno, señor Lavo. Bueno, ya vamos a entrar a analizar los dos terrenos. El de Nacional, Deportivo Independiente, Medellín. Que a mí me parece, pues, de haber sacado al técnico para dejar lo que dejaron y perder como perdieron hoy... Yo dejo al técnico que estaba hasta el final. Pues, si de eso se trata, yo no hubiera sacado al técnico. Yo no hubiera sacado a Zambrano. Para dejarlo que dejaron Y perdieron como perdieron hoy. Yo dejo a Zambrano. La verdad es que desconcertante Medellín. Y el único que conoce cómo se gana un torneo en seis meses y que tiene pantalones y temple y manejo para dirigir ese equipo de Amam, Leonel de Jesús. Álvarez Zuleta, es el único. Ahora, si traen un técnico extranjero, llega a aprender cómo se ubica, no sabe que, cómo se gana un campeonato en seis meses en Colombia. Aquí tiene que traer gente que conozca el manejo de esto. Y ganador, sí. y que gane, que sea ganador. Vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardón, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo.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 Y estamos también con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinio, megaeventos, derechos de televisión, la publicidad en vallas electrónicas en los partidos del fútbol con Global Sport. Llámenos, 444-6529 para que su marca sea conocida a través del fútbol en todas las pantallas digitales del fútbol. Y ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, el partido en Alatanasio Girardó fue hoy entre Nacional y el Deportivo Pasto. Le quiero decir a los oyentes que Luciano o Televidentes que Luciano González se fue hospitalizado esta semana de una operación de cadera y de las dos rodillas, por lo cual hoy está ausente. Yo espero que el otro domingo nos pueda acompañar con la ayuda de Dios y de pronto mañana desde la casa porque pues, yo entiendo que es lo perdón de la cadera y las rodillas, pero no de la lengua, y el hombre, mientras no tenga micrófono, se muere. Luciano, un abrazo, mi hermano, lo amamos, lo queremos, y nos hubiera gustado tenerlo esta noche a Luciano, pero hacemos fuerza, mañana va a estar con toda seguridad modulando desde la house, pero nos hubiera gustado tenerlo, pero era imposible, apenas le dieron salida ayer de la clínica de Las Vegas, así que un abrazo para Luciano González. Perdió hoy Nacional ganó, ganó 1-0 y 3 puntos 3 puntos. Claro, Luciano estuviera acá, dice que, que ganar es jugar bien. Y Nacional ganó y siguió. Ante un regulín de ese equipo de fútbol como Petrolera, porque es muy discreto el Petrolera que vimos hoy, a los otros Petroleras que, que han actuado aquí. Pero le damos la bienvenida a esta hora al charrúa Andrés Cuello Núñez. ...como la vio señor Cuello Núñez, a ver... Buenas noches para todos y para todas... ...especialmente para quienes están privados de la libertad... Wow. muchachas y muchachos... ¿eh? ...el saludo para Luciano... ...no lo voy a hacer, es único... ...el saludo para Luciano... ...pero si sí voy a defender a la causa verde... ...aquí estoy con el guante de Mr. Villar... ...Nacional ganó 1 a cero... ...claro, era la premisa, ganar... ...pero con gol de Duarte... ...se debe estar arrancando los pelos Luciano... ...el que hizo el gol fue Duarte... ...sí... Que inclusive tuvo una chance en el primer tiempo que lamentablemente no ingresó esa pelota, ¿no? No sé si es mi pupilo, es que simplemente cuando el jugador lo es número 9 y Litos, es delantero, la, la posición exige goles. Él había errado goles increíbles, pero esta vez se dio cuenta que el brasileño le había dado la oportunidad y la aprovechó. Tanto es así que en el primer tiempo le pegaron, y e inclusive estuvo lesionado durante un buen tiempo, a punto de salir. Para mí, la figura Duarte. Y también el propio Sebastián Gómez, pero enfrente tenían a un equipo que mamita querida. ¡Qué mal que juega Petrolera! Y si ya Petrolera juega mal nacional. nacional, entonces ya se las nacional. principales jugadas de peligro de Petrolera hoy fueron errores de Nacional. ¿Qué equipo atacó. Nacional. El arquero cuadrado inclusive agarra una pelota de forma increíble y provoca un técnico a favor del equipo O sea, esas cosas que no se pueden dar en un partido realmente importante y profesional como el que se estaba jugando esta tarde en el Atanasio Girardot. Pero Nacional ganó, Medellín perdió. Creo que esa es la noticia de este fin de semana. Nacional ganó, ganó, Medellín perdió. Así que Nacional está peleando para entrar entre los ocho Y Medellín, y Medellín está... Con la del cuello, señor. Sinceramente, debe ganar absolutamente todo. No tiene margen de error Medellín. Y Nacional, Nacional por su parte, sembrano. muchos hinchas hoy en el primer tiempo, cuando estaba el partido 0 a 0, mal jugado, y Nacional que no mostraba el fútbol, ya pedían la cabeza de Autori. Hostia Ahora les pregunto a estos hinchas que vieron a que Nacional ganó 1 a 0... ¿Qué estarán diciendo ahora del brasileño Autori? Que esta vez en la prensa hasta fue delicado y tuvo paciencia. Claro, ganó Nacional, le dan un tubo de oxígeno un poco mayor, si se quiere, al equipo verdolaga. Hizo lo que tenía que hacer, ganó, pero no gustó. Bueno, señor, el charrúa Andrés Cuello Núñez, le luce ese guante... Va, vamos a la vez del frente. De Deportivo Mister Independiente de Medellín. A mí me parece Verde. que haber sacado al técnico para dejar lo que dejaron y no pensar, sino ya encontrar a otro técnico para el segundo de meses me parece un error. Tenían que haber dejado a que terminara el técnico. Al menos si hubiera hecho algo. Pues ya dejar, las cartas ya están jugadas y haber dejado al señor. Pero ganó Nacional. También. Don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido. Sé que está usted un poco molesto con su equipo sí. <ríe> y bastante preocupado le doy gracias a Dios por todo primero, todo lo que hay que escuchar hombre ¿Qué? el señor echándole la culpa a los hinchas que pidieron la cabeza de autor y el primero que pidió la cabeza de autor y fue usted. Sí. ¿Usted yo dije, señor Charon, yo dije que No, no voy a dar Copa interpelación. No voy a dar interpelación. América, no voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. No voy a dar interpelación. Así que cállate. Cállate. Cállate, termine. Cállate, hombre. Bueno, no, no. Yo no, es que yo le escuché a él 10 sí, minutos sí. hablando solo, y ahora entonces me toca el turno. Entonces no voy a permitir que nadie hable y que nadie me suba la voz. Pues. Sí, me vas a Así decir. Vea, primero, primero, el primero que pidió aquí en esta mesa la salida de Autori después de ser eliminado de la Copa Libertadores, porque yo sí lo que tengo en memoria, pues tengo la memoria de mi mamá. Mi mamá tiene 86 años que va a cumplir en mayo y una memoria prodigiosa. Así que yo tengo la memoria de ella y la felicito a usted porque esa memoria me la ha traspasado a mí. Y, y dicen algunos que memoria de pobre. Bueno, de memoria de pobre tema, cosa. De entonces, así de sencillo, papito. Tengo la memoria intacta y usted dijo acá, sentado allá en el extremo, que Autori tenía que irse de Nacional porque fue eliminado de la Copa Libertadores sí de América, usado, Punto ¿no? uno. Punto Samuelano uno. Punto, no, no. uno. Punto, uno. Punto dos. El señor González Sequea no hubiera venido hoy tampoco. No hubiera venido, así estuviera en plenitud de condiciones físicas. No hubiera venido. No hable de la. No hubiera venido, y le voy a explicar por qué. No, no hubiera venido, gente. porque él descalificó a Duarte y hoy seguramente hoy le hubiera dado el infarto, no le hubiera dado problema de rodilla, le hubiera dado infarto hoy a Luciano, donde él hubiera visto el partido y que lo salvó hoy en el Atanasio el señor Omar Duarte, así de sencillo papito conmigo las cosas son de frente, entonces hoy no hubiera venido el señor González hoy hubiera sacado cualquier disculpa y no hubiera estado en este set. y seguramente gritó el gol de Duarte y voy a lo tercero, lo tercero es lo de Independiente de Medellín, es una vergüenza lo de hoy, yo voy a titular mañana, para mañana, para Rafa Gol y para cápsulas de Alfredo Carreño va a titular Voy a titular, displicencia más división igual derrota Si sí de sencillo, porque Medellín hoy jugó a no ganar A no ganar, hasta el goleador Germán Ezequiel Cano lo veo aburrido Lo claro. veo aburrido, porque aburrido. no le tiran el balón El señor se la tiene que rebuscar Y Entonces, señores directivos de Independiente Medellín Sacaron al técnico, bien ido porque ese señor era una marmota en el banco y yo no quiero marmotas, quiero gente que se que ahí como Leonel Álvarez. El técnico independiente, yo les aseguro, yo, se, yo les aseguro que si hoy toma el equipo Leonel de Jesús Álvarez, nos clasifica, Estoy nos clasifica. Porque si el pasto, hagan una regla de tres, si el pasto que tiene un buñuelo y dos bananos ha hecho 18 de 18, Medellín con la nómina que tiene... De 18, hace 18, más 15, le da 33. Y con 33, sí, sí, clasificamos. 30, 30, 30. Pero, no sabía pero, que Daniel Alvarez era mago, mira vos. Pero jugando, <risa> no pero, pero jugando como hoy, jugando ah, como no. hoy, no clasificamos ah. ni a palo, porque los señores no querían, los señores no querían. Hoy, al menos, hoy al menos, eh, se acordaron que los partidos no duran 45 minutos, porque jugaron por ahí 70, 80, digamos. Pero al final no se pueden desconcentrar de esa forma, para que el Pasto que no tiene nada nos haga un gol de esos. Mire, hoy el Pasto demostró que es un equipito en su propia casa con la ayuda de la altura, que eso es extra futbolístico, pero ellos sacan partido de eso porque para algo entrenan allá y no le vimos, yo no le vi absolutamente nada al Pasto hoy. Los morenos, los Estupiñán, hoy escondidos, todos escondidos, todos escondidos. Medellín no ganó el partido porque no les dio la bendita gana de ganar el partido, así de sencillo. Por eso los mando al frente a todos los que estuvieron en Pasto, porque fueron unos sinvergüenzas. Hoy mancillaron la camiseta de Independiente de Medellín, porque peor, no jugaron mal, no jugaron mal, pero no les dio la gana de ganar, no les dio la gana de ganar, porque lo Loderazo es infame comenzando el partido. ¿Lo vieron? Erazo, solo frente al portero y, tira la, y divide la pelota al segundo palo para tirársela a un peladito Cristian Sorrío. Cristian Echavarría. ¿Mm? No entiendo lleg, nada lo cuando, de los llamados de que cuando no llegó, bien. Cuando, cuando llegó forzado, cuando llegó no, forzado no. para esa acción. Sinvergüenza, llamada, Así que Medellín, si sí, quisieran, sí. si quisieran, pueden clasificar haciendo los 18 de 18 porque si Pasto que no tiene nada, eh, ha hecho 18 de 18, nosotros por qué no, pero yo me veo eliminado. Me veo eliminado. Y, y menos con... Hombre, sale Zambrano, un técnico marmota, y entra un mudo a dirigir el equipo. Eso no es posible. Bueno, así es. es. Sí, Oye, realmente con lo que ha demostrado el Deportivo Pasto, lleva seis partidos en línea, ganados, y ganándole a Nacional, ganándole a Medellín, ganándole al Deportivo Cali, ganándole a Millonarios, ganándole al Cúcuta, en Cúcuta, y le ganó a once Caldas de Manizales. A todos los grandes les ha dado. Así que... Y ganando 1-0, pero ahí va. Hoy tenían bola todo el partido, lo pudo haber ganado Medellín, pero tiene suerte y va ganando. Y ahí Songo Zorongo ya tiene 24 puntos. En la mesa del debate le damos la bienvenida a Don Augusto Velosa. El cirujano del comentario. Millonarios, ya terminó el partido de Millonarios, ¿no? Ya, ya, ya terminó, mirá. Ya, ya terminó, creo que... Va que va ganando 1-0. está ¿no? ganando 1-0, es el líder. No, no, no, no, don no, no, no, don no, Cirujano, se bienvenido. Gana, se gana 30 puntos, ¿no? ¿Y ¿Y ¿Usted va a regalar ese puntos? guante o qué? Vamos a regalar el guante, ¿no? Eh, Mister Villar, para la gente hincha de Millonarios y todo el país que le encanta el azul. Bueno. Bueno, Rafa, permíteme decir que el próximo martes en la Comebol va a determinarse sí. si Colombia va a ser sede única de la Copa América el próximo año, ¿no? Por ahora está, recordemos, Argentina por un lado, Colombia por el otro. Pero después de las declaraciones de nuestro presidente Iván Duque Antier, donde dijo doy el respaldo total para la que Colombia sea sede única. Entonces, ya una comitiva de, de, de Col Deportes, más la Federación Colombiana de, de Fútbol, parten mañana temprano para Río de Janeiro para hacer el protocolo y el martes en la reunión de la Colmebol, es decir: Colombia es sede única y hay cuatro subsedes, o sea, cuatro sedes, que es Bogotá, Medellín, Medellín, Cali y Barranquilla serían las sedes principales de esta Copa América, que sería en julio del próximo año y lo otro que se va a definir, mi estimado Rafael y televidente, es en la sede de los preolímpicos, donde sería Colombia en Cúcuti y Barranquilla la sede de los preolímpicos en fútbol que daría cupos a, a, a los olímpicos 2020 también el próximo año sería eh, Colombia sede de los preolímpicos perdón no, no, Barranquilla no está incluida no no estamos de hablando decir, de preolímpicos sería no no no y para la Copa América Ah, para la Copa América sí Barranquilla Bogotá Medellín y Cali bueno correcto listo. lo otro Rafa se confirma que Santiago va a ser sede única de la Copa América se reconfirma de la Copa Libertadores perdón se reconfirma y quiere la come hoy. Y la, y la, se final. Haga, la final. O sea, la final. Un solo partido, final, final, un solo partido final, final. Un solo partido final. Que sea un show, sea un espectáculo y olvidar lo que pasó con el partido final entre el River y el Boca Junior el año pasado. Y lo otro, finalmente, Rafa, que ante tanta crítica de los televidentes con el Facebook Live de los partidos los jueves de las Copa Libertadores y de la Suramericana dicen ellos que están muy contentos que a pesar de las críticas de algunos aficionados van a seguir con el Facebook Live cada Facebook vez más watch. El, eh, sí, el Facebook Watch, el watch. no el Live, Live no watch. Facebook Perfecto, watch. Facebook watch y que el van watch. a seguir con esa idea, y que cada vez van a masificarla más, dice la claro. la comebol si ¿no? le plata. Pues, pues ojalá que no, se ¿no? meter los dedos a la boca, bueno. porque ese servicio de Facebook es no es malo, es perverso. perverso sí. Yo no sé cómo se, la gente va a decir, o, o ellos tienen la, la, la cara para decirle a la gente que, que van bien y que van a seguir. No. Es una vergüenza, eso es una pena, eso ha sido el fracaso más grande. Y no entiendo cómo la comedor, ojalá ese temita así lo traten y le den la altura y la importancia que requiere el tema. ¿sí? Y partido nacional, le decíamos al final al técnico del, del, del, del equipo de Alianza Petrolera la pobreza del equipo y además una cantidad de peladitos jóvenes que estaban casi que debutando cuatro jugadores en el medio campo y por supuesto eh, los les hicieron que tomaran determinaciones equivocadas en algunos contragolpes muy claros que no definieron eh, a favor de ellos y en contra de Atlético Nacional. Eh, mucha juventud en el medio campo. Y de Atlético Nacional, y el técnico lo reconoce, que pero jugamos sin ideas no estoy criticando a los jugadores por la falta de actitud hubo actitud pero sin ideas estoy muy preocupado y muy triste dice al final la Uctori, de un equipo que definitivamente ese volante armador es un caos en el eh, Nacional algún uno que otro partido juega aceptablemente, hoy desastre Seppelini, entre el Indio Ramírez que tanto se ha criticado y le cambia la cara a un Atlético Nacional y coayuda para el gol eh, de la victoria del conjunto verdolaga el Indio bien entró en el remate del partido y en Medellín estoy de acuerdo, una una eh, indiferencia total, una falta de actitud, hoy lo de Ricaurte es lamentable, eh, eh, ni se volteaba a mirar a Cano y Cano voltea, no volteaba a mirar a, a, a, al jugador Ricaurte las dos figuras del Medellín, hoy parece que estuvieran peleadas, no se colocan pases, goles, no comparten jugadas de ataque, eh, malas caras de un lado, malas caras de otro, y realmente hoy muy mal manejado el equipo al final del compromiso y pierde el técnico, y estoy de acuerdo, Rafa, era mejor dejar a, a, al técnico Zambrano, porque eh, se entregó hoy la responsabilidad como director técnico a una marmota, introvertido calle, no habla calle, ¿Se imaginan ustedes la dirección técnica hoy, la charla técnica de Orte? Lamentable. Don claro. Raúl, por favor, corrija esa situación urgentemente en Medellín. Bueno, señor Augusto Velosa. En la mesa del debate de la polémica le damos la bienvenida a, a don Juan Diego Arroyave. Lo vi muy alegón en, iniciando el, el programa. Estaba... En desacuerdo con lo que decía el charrúa Cuello Núñez. Ay, don Rafa, gol. buenas noches. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Un abrazo para don Luciano. Ahí está recuperándose don Luciano. Muy bien, le fue éxito, a la cirugía de rodilla. A ver, Rafa, es que después de una novela nacional y escuchar, por ejemplo, cuando se le hace campaña para que echen los técnicos, cuando, mire, esta semana salió Zambrano del Medellín y aquí es un... Aquí es, eh, eh, Vos Populi no debe haber salido el técnico de Medellín. Son todos, son, entonces, están todos dicen hoy que, no que no juega nada. Entonces, uno de bolsa. A mí no uno, me meten en esa bolsa. A mí me sacan de la bolsa. A mí me sacan de la bolsa. No, es más, más, más, soy más claro. No. Soy más enfático aquí, y más radical. El señor Zambrano tenía que haberse ido desde el año pasado. Así de sencillo. Había dicho, había dicho eh, eh, el señor Cuello que debería salir de, después de la Copa Libertadores. De Tenía del año en su pasado. su campeonato. Hoy lo, dice. lo dicen, no debía, haberse, no debía haberse ido, haber esperado hasta el final, que un Ahora error usted. por el técnico que, que nombraron, para mí ah, y para los de los compañeros que estaban no, no, no, no, Para mí, no, para mí. Sí, señor, usted, no, usted lo acaba de, Cuello defendió la salida del técnico. Esta semana celebró con bombos y platillos no la salida de absolutamente Ahora nada. me imagino que vas a pedir la salida del técnico Autori. Si porque esa, hoy, esa, sí. esa es tu consigna si entonces hoy, por eso, ah, sí, por, no eso digo, eh, por eso digo eh, el técnico no autor y terminó la, la Copa Copa de los libertadores es, de América si se y se invita, los técnicos, lo más si la historia invita, no soy señores, yo que lo digo ese es el tema, si la, la historia de los clubes Copa pesa libertad, y Nacional, de y Medellín también, eso lo pensará usted eso lo pensará usted en Uruguay lo pensará ya a nivel de los equipos de Uruguay que esa puede ser la política para manejar esos equipos, aquí no Aquí es distinto, aquí se creen los procesos. Cuando aquí Nacional tiene un proceso con el técnico Autori, ¿y cuál es? El de darle salida a la cantera, a los jugadores sub-20. Hoy debutó un sub-20, Ca eh, Caicedo. Buscando... ¿Cuántos han debutado este, este semestre con el señor con Autori? O sea que por sí. ahí cumple el objetivo que se, le, que se trazó. Buscando Uno. Hacer Dos. Que el equipo por, no juega nada. Que el que equipo no juega nada. Le toca al técnico corregir eso. Lo de hoy es lamentable. Frente a un alianza eh, eh, eh, un desmirriado equipo, que la verdad muy poco, si hubiese muy perdido poco, Nacional, y dice el técnico de la red de prensa que quiere clasificar dentro quiero de los ver. ocho, quiero que, ver con si ese equipo no, no, no llega, no llega a, la, a quiero los ocho, ver. Señor, señor Cuello, para usted me parece que lo de, lo de Nacional hoy es lamentable, pero no es para echar al técnico, porque se está haciendo un proceso con este Nacional. Entonces, la salida de los jugadores jóvenes están dando una mano, están en un proceso formativo, y desgraciadamente, cuando se hace procesos en el fútbol, se tienen que sacrificar a veces campañas y torneos, y en eso hay que tener un poquito de paciencia. Nacional lo de hoy no lo de es preocupante, porque hay jugadores profesionales, nacional, hoy no jugadores nada, de primer no nivel, que estén. no están dando absolutamente nada. No jugó andan, nada Nacional, ganó por mal. el gol del y peor de que, todos que los cuartos, no, que Estoy diciendo Ganó yo, porque estoy diciendo, estoy diciendo algo distinto. Estoy hablando en chino. muy mal. Nacional jugó. muy mal jugó. Yo le voy a preguntar a usted, señor Juan Diego Arroyave si hoy Nacional hubiera perdido con este pobre equipo de la Petrolera. ¿Qué Petrolera, ¿Qué petrolera hoy jugó su partido. El peor partido la sanación Petrolera fue hoy. hoy. Si hubiera perdido hoy. El señor Autori debe continuar en Nacional, le pregunto, no más. No, yo digo. No que debe que, seguir. No, no, no, que no que La pregunta no. fue a él, no a usted. Ah, ¿Qué no, no, no, no, debe ahora sí. Osorio, qué es el. Proceso ¿qué que es está calladito. Con los jóvenes, el proceso formativo con los jóvenes y si usted analiza las campañas de Autori en el Perú, él fue exitoso, pero cuando empezó a trabajar con los jugadores de abajo y lo esperaron y fue criticado e inclusive lo, lo mantuvieron en Alianza Lima y luego salió campeón. Entonces, ¿por qué se le respaldó el proceso con ese equipo? Entonces ahí hay que tener un poquitico de paciencia en ese sentido. Yo digo lo de hoy, es que para comenzar a evaluar rendimientos de jugadores. Porque es que no, no podemos estar hablando aquí de un partido donde se pierde, donde se gana contra una alianza petrolera que no fue nada. Es que en el relato de los 90 minutos que, que usted relató, en Rafa Gol. Es, es, no era un equipo que le pintara absolutamente nada nacional. Y llegar aquí y llegar, aquí, y, llegar nacional, y ganar, ganar a punta de padre No, es ah, como ganó, no, era, no era, no era, la, la, ah, la, la, la, la ah. filosofía del compromiso de hoy. Ganar así, y mire la gente cómo salió, salió con el no signo de el interrogación de Tori, este no Nacional, sería. con lo que viene, frente a Junior en Barranquilla, si va a jugar así como jugó hoy como dice el Charu, mamita querida pero qué tristeza oiga qué tristeza un apoyar a un técnico que porque le dio hoy oportunidad a un basquetbolista yo hombre. sí yo sí con, lo ese, apoyo. con ese muchacho, con muchacho caicedo, no, a usted usted no le gusta la gente se, joven se olvida, a usted no le gusta la gente joven y se le olvida se olvida don Gustavo cuando okay, Brian fútbol. Castrillón salió que usted mismo criticó que este que el técnico se no voy a darle oportunidad a jóvenes que no era para jóvenes y después terminó apoyando a Castillón y después pedía a Valbuena entonces ¿de, de qué estamos hablando No, no, no es que una cosa entonces, es el vea hermano el talento y los buenos jugadores la edad que tengan, pero hay jugadores que uno ve que no... El, los técnicos se quieren salvar y ustedes comen no. cuento que porque le dan oportunidad a los jugadores jóvenes. No. Y vea, hombre, es que no es do, que no es do, donde lo escuche González, a usted lo estradita, hermano, no. y lo saca el llavero. No. Nacional no es no para procesos, proceso. si usted acaba de hablar es de, este, de procesos. Este, este Nacional, un equipo a grande no, con no, no, procesos no, no, de peladitos, no ah. me venga con eso. No ¿no no usted le ya sabe lo, el, los procesos. A él no le gustan los jóvenes a él no le gustan los procesos, a él le gustan son realidades. Y a Nacional y a la gente. dice que Nacional no juega a nada. A nada juega Nacional. Es para ah, el muy mal Y, y ganó. este semestre de proceso es hoy, nacional hoy. Y hay que respaldarlo Y, bueno, el, pa y el partido anterior Bueno, eh, vamos a ir a la pausa comercial Pero sí le quiero decir, a mí me da pena con el señor Autori Pero el señor Autori, nacional no es de proceso pues, Salvador, Nacional es un equipo pelados. de categoría El número uno del país pues, Para hacer procesos, qué pena con usted Si usted hubiera perdido hoy Con este equipo de petrolera Usted, si tiene calzones, debería haber renunciado Pausa y ya regresamos, permiso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 Proseguimos en el superdebate. este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde a través de la voz del río 910 en el AM y a través de nuestra emisora online www.rafagol.live. Así que pueden escuchar transmisiones de fútbol y el programa, mañana vamos a calificar uno a uno y mañana califica a Luciano que él vio el partido, vamos a calificar mañana la actuación de Nacional, hoy la mesa... Este grupo dio como la figura del campo al hombre que hizo un gol de tres puntos, que tuvo tres opciones, pero bueno, de cuatro marcó una. El señor Omar Duarte, que hacía días tenía la pólvora mojada, hoy se terminó la vigilia, el ayuno, se abrieron las puertas del gol, se sacudió la sal y así habló al final con Don Elkin, la Figura de la cancha, grabados, artísticos, Rafa Gol radio y televisión para Omar Duarte, que se le dio el gol en el estadio Atanasio Girardot, y ante esa muy buena afición que tiene Atlético Nacional. Don Omar, felicitaciones, figura de la cancha, y qué significa este gol para usted, hombre, y en el Atanasio. Bueno, gracias, y gracias a Dios, fundamental la victoria hoy. Eh, sin duda, alegría por lo que, que es, se logró, los tres ahora. puntos. Eh, como le digo, los compañeros por la confianza que me brindan Y ahí vamos sumando Y yo diría que la gente, porque el hincha de corazón valoró ese golí usted pues, y le digo sinceramente Yo sido de los que lo he cuestionado Pero también hay mérito en usted que no deja de insistir De anotar y anotó hoy Sí, como sin duda, eh, como te digo también eh, Sin duda los, los de los hinchas también siempre están ahí apoyando eh, También agradecido con ellos y bueno, fundamental la victoria de hoy Porque celebró como tema bambuco bailándolo bueno, eh, sin duda ese me gusta el sanguanero y bueno, eh, ahí se dio la anotación y bueno, vamos a seguir celebrando mucho. Independiente, ¿el resultado cree que jugó bien nacional? Bueno, eh, lo, lo buscamos. Eh, se... Yo ya otra cara al equipo, eh, sin duda el equipo está más unido y bueno, ya son cosas que tenemos que mejorar. Señor, que Dios lo bendiga y celebre porque se lo merece, eso sí, a seguir marcando. No, muchas gracias. Él es Omar Duarte, señoras y señores, la figura de la cancha, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión. Este programa, señoras y señores, este es el número uno en sintonía. Don Rafa Golinares. Bueno, muy bien, don Elkin lavó la figura del partido Duarte, de reconocimiento, hombre. Eh, me gusta de Barte es que lo colocan, pero él insiste, insiste, ¿no? No será, pero hoy se le dio. Él está ahí, él está ahí, tiene ese gran mérito de estar ahí en el área. El tema que. Cuéntame. Empezaron, dime. le empezaron y le dijeron de todo cuando Roque el gol por Copa Libertadores, debajo del arco, que le hicieron memes, que salió en todos lados, pero les dije. Algún día iba a convertir goles y ojalá que sigan esa senda. Se le abrió el arco al 9 de Nacional. El tan criticado Duarte fue el que le dio tres puntos al equipo verde esta tarde. Ojalá que se haya sobrepuesto, que no solamente sea flor de un día de un gol, eh, se haya sobrepuesto a ese síndrome que venía arrastrando, que una carga muy pesada después de haber botado un gol, imposible frente a libertad allá en Asunción. El tan criticado Duarte, es pues lógico. O oh, usted no lo criticaba Charrúa, Charrua. No, era un desastre el, su participación. El, el y, el mundo. Y dónde más va a estar que en el área. Usted dice, lo critiqué, tenía que estar en el área. Centro delantero, ¿dónde tiene que estar? En el área. Pero hermano. por la posición Hombre, en que está, siendo sí. nueve. Siendo, inclusive me acuerdo ah. que puse como ejemplo el tema de Luis Suárez que también erraba, erraba goles increíbles en Uruguay, y fíjate lo que es ahora Luis Suárez, no voy a comparar uno y otro Acomodado. pero simplemente oh, se le abrió el arco oh, y ojalá oh, que Uarque siga así el para Corriano. interés del verde Imagínate. lo que pasa que hay varios que Uarque, quieren que no, oiga, varios que no quieren Ay, que siga María, en ese junio ese puesto es contagioso hermano ese puesto es contagioso el que se sienta se acomoda alguien todos que hacer los goles en nacional señores los hizo Duarte póngale cuidado que el señor González cuando venga a ese puesto va a decir que él nunca critica en su momento se criticó Ah, bueno. La boca ah bueno. Inclusive a usted ah, le bueno. tapó la boca. Ah, bueno. bueno. Inclusive a usted. Ah, bueno. Bueno, bueno, siga ¿sí? cirujano. Duarte es el, según eso, el, el Suárez colombiano. Muy, muy vaya, bien, tío. muy bien cuello. Una Hombre, barbaridades. Se le abona la lucha, no, no, se le abona las no, ganas. No, de pronto no. la mala suerte eh, lo, lo ha acompañado y ese gol le sirve a él para que anímicamente vaya reencontrando el fútbol que quiere la gente ver de este criticado más Duarte. Rafa, y el charrúa dijo que Duarte era la sal del partido cuando tenía el primer tiempo. La mira, sal e y de el María. azúcar en el Ea segundo tiempo. Mirá, mirá, mirá. ¿Sí o no? Requinomático, ¿Sí no, no se le dice ¿Sí charrúa? Requinomático. ¿por, Por mérito del arquero. El requinomático. No, no, no. Se dio vuelta como una... La sal y el azúcar. Muy dulce no, no, la victoria del barbaridad. equipo de Nacional. Gracias al gol de Eduardo. No, y lo que dijo Arroyave la... lo, no, no, no, lo que dijo Arroyave no, mamita que es Suárez colombiano. dijo era la No vale, no está diciendo no vale, no vale ¿Según la pena ni discutir, No vale la pena. ¿según no, ni apreció, no, cuál? no vale la Duarte pena. Suárez no, no, no, no, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Juntos con barcos. Eso era es lo que decía Joan. No, ah. ya Ahí está la diferencia. Hoy jugó solo. Debe jugar Duarte con barcos. Por más que usted tenga si su opinión en su casa, amigo e televidente. Con... Entonces, con barcos, yo sé que Luciano a... no ¿Ah? piensa de esa manera. Entonces, hay que, pero que sacar a con... sí Vladimir. De hay que sacarte la titular a Vladimir para darle el paso ¿Cómo le a, a Duarte. El por lo que jugó Vladimir no, no, hoy. Por lo que jugó Vladimir hoy, mamita no, no, querida. Parece que ustedes ven el fútbol de espaldas, Son de terror. No, no, no. Bueno. A ver, eh, al final del juego, los hinchas de corazón hablaron sobre el triunfo del Atlético Nacional, los hinchas del corazón, con Don Elkin, ¡la voz! Bon. Por fin gana Atlético Nacional y marca Omar Duarte. Vamos a saludar a ese hincha de corazón de Atlético Nacional, y les entregaremos esta espectacular gorra de Funcron, la oficial de los hinchas de corazón con el quien lavó Rafa Rafagol en redes sociales, ¿no, Jackie? Rafa Gol al aire, punto live. Véanos en nuestras emisoras virtuales, Rafagol al aire. Y también de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde a través de la voz del Río Grande, 910 AM. Abacho, abacho, abacho, abacho. abacho. abacho, abacho. A ver, venga joven hincha de corazón, le va a entregar esta gorra cortesía a Funcron. Para que se le vea la, la cabeza bien pispa, opinión del partido. Se sufre pero se gana, lo más importante, había que ganar como fuera. Se sufre pero se gana, me gusta esa frase. Sí, gracias Nacional, gracias Duarte, y un saludo a Luciano, que se recupere pronto. A ver usted qué dice. Empezamos regular, empezamos regular, pero gracias a Dios que Duarte pudo concentrarse y pudo hacer el gol. Siempre hay que estar en las buenas, en las malas. Lo felicito, señor. A ver, joven, ¿usted cuántos años está cumpliendo? ¿O cumple el martes? El martes, el más cumplido años, No se saben cuántos, pero lo felicito. Que no Nacional, se sabe cuántos. Nacional va bien. Lo importante es que eh, recuerden que somos la mejor hinchada de Colombia y queremos estar en los ocho. Claro, cerca de mil hinchas de corazón llegaron. qué ojo, joven, ¿usted no tiene frío con este frío? ¿Usted de camisilla? La primera vez que vengo a un partido acá ¿Sí? a apoyar a Nacional, yo soy de Venezuela. Sí, de, de Venezuela. Venezuela. Orgulloso, orgulloso de este gran equipo. Te van de paisa y come maduro toca pasarlo. ¿Le gustó el partido? ¿Sí? Excelente partido, sí. excelente equipo, muy bueno. Ve aquí como somos los antioqueños, la entregar oh, esta gorra sí, cortesía a Funcron. Oiga, ¿qué tal la novela Topacio? ¿A usted no le tocó la novela Topacio? No, no, no, Topacio no, cosita Chamo? rica, cosita rica. No, a mí no me diga así. A ver, yo saludo aquí los hinchas de Atlético Nacional. ¿Usted cómo se llama? Samantha. ¿Y usted? Cinco. ¿Y usted? María. ¿Y usted? María Paulina. ¿Y usted? usted? Está muy grande. ¿Y Nacional qué? El Nacional el mejor. ¿Y usted qué dice? El nacional es el mejor. El mejor. ¿Y usted qué dice? Nacional es nuestro país. En ¿Nuestro país? Nacional estuvo muy bien. ¿Y qué dice la mamá? Nacional. ¿Se en una guardería okay? sí. nacional o Nacional lo mejor. ¿Le gustó el partido? Súper <risa> excelente. Le voy a entregar esta gorra cortesía Funcron para que esté con toda esta. Niña. Eso, gracias. Duarte, a lo menos despertó Despertó y celebró usted, ¿no? Gracias a Dios, pero lo que Giancarlo, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Quién? Ese, ¿Quién? Giancarlo Gianlucas Eso, Gianlucas, Bien. muy dormido sí, Muy, muy dormido. dormido en esa banda Vea, le va a entregar esta cachucha oficial de los hinchas de corazón Cortesía un te hasta bonito Así te ves como a Godine, de igualito a Godínez Tampoco, ¿cierto? No, no, ¿usted qué dice, señora? ¿Qué digo? ¿Qué feliz? Que gracias a Dios se nos dio hoy que Nacional es un equipo grande, el más grande de Colombia, con, toda, con la hinchada en toda Colombia. ¿Usted? Por lo tanto, no podemos dejarlo y seguiremos con él para adelante porque nos da triunfos. Esperemos. Se acabó el programa, se acabó no, el programa. que pase a los 8 y verá a mi Ay, no, pero, pero que regaño. ¿Usted qué dice? Ganamos, pero dos pelos en alambrado, pero ganamos. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Ya lo vi, lo va a entregar esta gorra oficial de los hinchas de corazón. Mateo, que Dios lo bendiga. Me saluda el papá. Sí. Voy a terminar con ustedes, con los hinchas de corazón del equipo Atlético Nacional. Vean esta espectacular afición. Don Jackie Posada, a ver, le voy a entregar la cachucha a, estas, a esta niña bonita. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Susana. ¿Te educas o te ocupas? ¿Estudia? ¿Le gustó el verde? Sí. Un aplauso para ustedes, amigos verdolagas. Aquí terminamos con el hincha de corazón. Muy bien, Don Elkin lavó los hinchas de corazón y sacamos las conclusiones del juego hoy donde Nacional se impuso 1 por 0 sobre Petrolera. Charruga Cuello Núñez. Los últimos partidos del equipo de Atlético Nacional dejaron mucho que desear en lo futbolístico y hoy por lo menos se volvió a la victoria. Es lo importante, pero ojo, ni bombos ni platillos porque Nacional también está en zona de riesgo. Aquella tesis del señor González de que ganar es jugar bien, mm, hoy ni de fundas, porque Nacional jugó ahí, ¿Y? ahí, sí, con pelos en el, dejando pelos en el alambrado, como dijo un hincha, ganó sin convencer, sumó tres puntos. Y llegaron los laterales de la selección Colombia, Elibelton y Machado, y qué nivel tan bajo, por Dios. Belton, por favor, recapacite. Ganar de esa forma es un sinsabor. El hincha sale con signos de interrogación del estadio, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con Junior, con ese juego que tiene Nacional?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 Lo hicimos para ustedes. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Ahí en la 70 contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios. Hotel Cabo de la Vela, servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares. En nuestro salón social, apto para eventos especiales con la mejor tecnología. Hotel Cabo de la Vela, Info 413-8400. Ya vuelve el Superdebate.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 Proseguimos en el superdebate. Ya tenemos los resultados de la jornada la tabla de posición. A la próxima fecha, ¿cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y ¿cuál es, sí señor, el equipo y la ciudad más taquillera del fútbol en Colombia? Los datos a esta hora los presentamos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa ah. Julián. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 14 del campeonato colombiano. Poco público en los estadios del país y la principal en Medellín con 18.985 espectadores. La segunda en Bogotá esta noche con 13.783 y la tercera en Bucaramanga donde asistieron 7.130 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en la ciudad de Medellín en la capital antioqueña con 261.081 espectadores. Segundo en Cali, 215.139. tercera en Bogotá. 139. No, 179.490, el equipo con más asistencias América con 143.205 espectadores. Los resultados, Cali 2, Tolima 1, Magdalena 4, Patriota 0, Huila 2, América 1, La Equidad 2, Junior 2, Pasto 1, Medellín 0. Los otros resultados de la fecha número 14, Jaguares 2, Río Negro Águila 0, Nacional 1, Petrolera 0. Bucaramanga 2, Santa Fe 1, Millonarios 1, Cúcuta 0, y mañana el partido entre Once Caldas y Envigado a las 8 de la noche. La tabla quedó así, primero Millonarios, Don August, 30 puntos, segundo Junior, 26, tercero Tolima, 24, cuarto Pasto, 24, quinto América, 24, sexto Cúcuta, 21, séptimo Cali, 20, octavo Patriotas, 20, noveno para Bucaramanga con 19, puesto 10 para Nacional con 18, la casilla 11, 11 Caldas con 18. Puesto 12 para Magdalena con 17. Puesto 13 para Petrolera con 17. 14 para La Equidad con 16. Puesto 15 para Envigado con 15. La casilla 16 para Medellín con 15. Puesto 17 para Jaguares con 14. Puesto 18 para Huila con 12. Penúltimo Santa Fe con 9. Y el último de Río Negro Águilas con 8 puntos. Y la próxima fecha se jugará así: Río Negro enfrenta al equipo Unión Magdalena, 11 Caldas de Media, Jaguares. Santa Fe será rival de La Equidad. Medellín enfrenta a Bucaramanga el próximo sábado a las 8 de la noche, Estadio Atanasio Girardot, señal cerrada de televisión para El País, Patriotas de Media Millonarios y los partidos de la fecha número 15, Alianza Petrolera contra Cúcuta, Junior de Media Nacional, será el próximo domingo a las 5 de la tarde, señal abierta de TV para El País, Envigado frente a Huila, Tolima se mide a Pasto y América será rival de Deportivo Cali. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, es increíble con las campañas de Nacional y Medellín, que son pobrísimas en resultados, ahí están, Nacional con 10 y... ¿cuánto? 18 puntos, Medellín con 15, bueno. y sin embargo, son los equipos más taquilleros y la plaza más taquillera del fútbol de Antioquia. ¿Qué tal donde fueran líderes? Estarían barriendo, pues... A ver, saquemos las conclusiones del Deportivo Independiente Medellín, de su... Derrota hoy frente al Deportivo Pasto. Charruga. Remó, remó, remó y nada. Nada. Llegó a la orilla y se quedó de manos vacías. El, el gol al minuto 44 en el segundo tiempo. Desaprovechó gol en in forma increíble Cano. Muy poco para lo que pensaba traerse desde Ipiales el equipo de Medellín. Pega duro esta derrota. Pega duro. Está al borde de la eliminación de los ocho de Colombia. Sí, mire, al técnico anterior lo sacaron porque se precipitó la salida de él, porque en el partido contra 11 Caldas, estando 11 contra 10, él mete un hombre para cerrar el partido cuando había que seguir atacando por el lado donde echaron al jugador de Once Caldas el señor Edwin Velasco. Así que no podía sacar a Erazo. Si saca a Erazo, mete a un delantero, en vez de meter a Parra, que entró a nada, entró dormido. entregó en un balón que casi cuesta un gol. Pero ese señor leía muy mal los partidos. Hoy nos encontramos con que también el señor lee mal los partidos, el señor Ricardo Calle. ¿Por qué? Porque resulta que hoy, mientras usted tenga el cero, le alcanza con un gol para ganar. ¿Por qué digo esto? Porque el Pasto precisamente ha ganado la mayoría de partidos, los seis que ha ganado, por allí la mayoría 1-0, le ganó a Millonario 1-0, le ganó a Nacional 1-0, ahora nos gana 1-0, porque resulta que uno tiene que sacar el cero y estábamos sacando el cero hasta el minuto 88, hasta el minuto 88. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo meto a William Arboleda, le doy manejo, el manejo que no tenía Ricaurte. Y así me toca sacar a Ricardo, te lo, lo saco también. Y meto a Arboleda a ver si me da un poco de juego y de tenencia de pelota en esos últimos minutos. Y uno con un goleador como Cano, le tiran una pelota, así sea, en el último segundo del partido y la mete. Pero no, pero no, como no hicimos eso y no nos ganamos unos segundos. Es que es más, es la primera vez que yo veo que solamente se hacen dos cambios en el partido. Entró Arias por Larry Angulo y entró el señor Ever Valencia por Cristian Echavarría, al cual una voz por acá me lo pintó, ala, ese tipo es un fenómeno jugador de jugador. después dice morir y resulta que no pasa nada con el señor Cristiano Echavarría, se comió un gol hecho en el segundo palo, por llegar desconcentrado y por llegar tarde, entonces hermanito, esa, eso de... De poner jugadores, yo prefería desde el comienzo a Ever Valencia porque lo conozco bueno. y sé que es una culebrita y que cuando él se dedica a jugar para el equipo, no es el Deportivo Ever Valencia, sino que ya la suelta. <coughs> y por ahí en el segundo tiempo creó algunas jugadas para gol. Pero no poner a debutar pelados a sí. estas alturas cuando las papas queman y Rafa. Hay 18 puntos por jugar. Hay que ir a por ellos, hay que ir a por ellos porque hay que sumar la mayoría de puntos. Si no podemos clasificar pues yo no sé, pero hay que sumar la mayor cantidad de puntos para después que no Listo, es Que señor, no, hombre, lloremos, ya, no lloremos, no lloremos por el, el descenso. Bueno, Deje los... de, de, de tiempo para saludar a, a los amigos. ¿sí? A ver, dale <risa> cirujano hecho Oiga, pero usted si se la tira al rojo a los peladitos nuevos, hermano, del Medellín. Ahora de ahora Chavarría, pues. Se, se la llamó tenía a se, no se la tenía a Cristiana. Se se ah, ah, no, vende oiga, no, no. No gusta de los jugadores jóvenes. Y no dice nada de Cano, no dice nada de Ricardo, no dice nada de los veteranos. Larry no la vio. El único que la vio en el medio campo fue Nicolás Palacios que hizo un partidazo. Sin embargo, no dice nada, no se refiere a nada muy regular, Medellín no jugó a nada sin embargo llegó con opciones de gol frente a un equipo que fue inferior a Medellín pero que injustamente ganó como el conjunto del paso. Es lamentable el nivel de jugadores en el cuadro deportivo independiente de, de Medellín y esto fue eh, a lo largo de todo el torneo altibajos los que usted quiera un partido bien, otro partido mal y hoy en, no jugó en Pasto a nada. Fue, eh, eh, no, no fue no. la excepción ...en este compromiso donde se hizo todo para mantener el cero... ...pero en el último minuto se le quemó el pan en la puerta del horno... pierde Medellín y creo que resigna posibilidades de estar en los ocho de Colombia. Bueno, llegamos a la pregunta de Rafa Gol pensando en grande... ...la pregunta de esta noche era... ...¿cuántos equipos de Colombia han llegado a las finales de la Copa Suramericana? La respuesta la tienen los asesores ahora de DirecTV... ...¿cuál es la respuesta? Buenas noches. Al Rafa Gol, mi nombre es Cristina Tobón... Dando respuesta a la pregunta, los tres equipos que han llegado a la suramericana son Nacional, eh, Santa Fe y Junior. ¡Qué maravilla! Las mujeres saben mucho de fútbol. ¿Y de esos tres quién ha sido campeón y cuál es su nombre? ¿Qué tal, Rafa Gol? Mi nombre es Ángela Orozco, el único que ha llegado ha sido Santa Fe. Como campeón. Señoras y señores, esta es la respuesta a la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol, hoy con nuestros amigos de DirecTV, porque DirecTV es el canal oficial de qué? De la Suramericana, que se hará la presentación oficial el miércoles acá en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot. ¿Con Atlético Nacional? Con at Atlético Nacional, que esperamos sea el campeón de la Suramericana. ¿De cincha de quién? De Nacional, por supuesto. Verdolaga. Oiga, ¿y qué otros productos tiene DirecTV? ¿Qué más beneficios para la gente? Bueno, tenemos todo, todo para que la gente pueda ver este gran evento en su casa con la mejor calidad. Tenemos en este momento la antena prepago. Es una antena que cuesta 49,900 pesos, la más económica del mercado. Con esta la gente puede hacer recargas desde 10 mil pesos para tener acceso a todos estos partidos tan importantes que vamos a tener en esta fecha. Un número telefónico aquí en Medellín: 605-2630. Señoras y señores, la suramericana y pensando en grande con Rafa Gol. Pues es la pregunta del día de hoy. Deme un piquito aquí, un piquito. Ahí vamos a terminar la nota. Señoras y señores, 3, 2, 1, aquí terminamos. Don Rafa Gol, directiva es una maravilla. Ver. Es verdad. Bueno, eh, vamos señor Charrúa, me regala un número del 1 al 203. El 198, Rafa. El 198, para la señora Edilma Álvarez, en el municipio de Bello, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Señor Osorio, el 105, porque hoy los jugadores del Medellín se pusieron la camiseta de los 105 años. Corresponde al el señor Iván Sánchez, en el barrio Calazán de Medellín, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. 99. El 99, cirujano, corresponde a Marina Sánchez. En la ciudad de Manizales, siete personas ven en el programa, tres hombres, cuatro mujeres. ¿Quién me falta? El número, diez. el número 10. El número 10. Este corresponde al señor Diego Arango en la ciudad de Cali. Seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres. El 1 al 792 en nuestras cuentas de redes sociales. Eh, 500. 500, cerradito, gana con nosotros hoy Jennifer Alzate, que respondió en la pregunta de Pensando en Grande. Eh, ¿Le doy otro número? Sí. Eh, 200. 200, gana con nosotros Wilfredi Echeverry Correa, es el ganador. Bueno, estamos llegando al final, vamos a despedir con vitrinazo, tengo vitrinazo para Anderson, para Pacho, para Andrés Cuenca, la gente del Llanerito, para... Don Julián Rivero para Don Julián Jiménez, Julián Jiménez, y Doña Blanca, de Mister Villar para Enrique Burbano, el rey de Copas, está cumpliendo años pasado mañana. Y nuestro genio, nuestro amigo Luciano González de Quea, cumple años pasado mañana, 9 de abril. Felicitaciones. Un saludo para Oscar Sea, para Beatriz Henao de Cope Bombas, para la empresaria del cuero Nelly Holguín. Y un especial saludo, abrazo a mi familia en Uruguay. Hoy lamentablemente falleció mi tío Iván González, más de 80 años, siempre muy cerca de mí y también conociéndome en el tema del periodismo y un montón de cosas. Así que el saludo para la familia en Uruguay y el abrazo donde esté el tío Iván. Y este guante de Mr. Villar también lo entregaremos hoy a un televidente. Saludos para John Alexander Mesa, hincha del Medellín, Aura Gutiérrez, Edwin Mejía en La Ceja, Rodrigo Montaño en San José, California, Estados Unidos y Jader Alonso Hoyos. Saludo especial para Jaime Gómez en Copacabana, Carlos Mario Velázquez en Yarumal, Saúl Reserpo en Envigado y Pablo Zuluaga en Tumaco. Especial vitinazo para los vigilantes de Indeportes Antioquia, en especial para Katia Roqueme, William Marulanda y Jonathan Pereira para Carlos Mario Pérez, el popular Pocho en Itagüí, y para el ingeniero de proyectos, director de proyectos, Alex Pitti. Vitrinazo para Didier Berrío en Bello, mi amigo Jairo López, sus periódicos El Aguacero de Caldas, El Copacabano, Santa Rosa Times, y Mr. Matthews para el vitrinero mayor Don John Pin. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré porque solo tú Dios nace vivir confiado. Dios les bendiga a todos, permiso, y en YouTube pueden ver las repeticiones del programa.